acto que se estuvo llevando a cabo en las primeras horas de la mañana del día de hoy donde el presidente Luis Abinader puso en funcionamiento un tercer corredor. Un corredor que ha estado envuelto en reclamos, manifestaciones y protestas de algunos de los representantes sindicales que se oponen a que se lleve a cabo lo que es la puerta en marcha de este corredor. En el día de hoy el presidente y las autoridades asumen nuevamente la responsabilidad de llevar a cabo las transformaciones y cambios que necesita el sector transporte con este tercer corredor. Me refiero precisamente al corredor de la Char de Gord. Un corredor que sectores sindicales, lo que representan el grupo de Fenatrado, que encabeza el, el líder de este sector, Juan Ubiere, han dicho que no es posible poner en marcha este corredor. Algunas manifestaciones, hasta amenazas, se han llevado a cabo por este corredor. Pero ¿qué pasa? Dentro de todas esas situaciones hay algo que es determinante, señores, que es lograr los cambios y las transformaciones que necesita la sociedad, y el sector transporte no está exento de esto. Yo siempre he comentado aquí debido a que conozco Santo Domingo Norte al dedillo. Conozco Santo Domingo Norte desde la entrada del puente Francisco J. Peinado hasta Guanuma y desde el puente que conecta en la zona de la Jacobo Macluta hasta llegar a su conclusión allá, en el puente que conecta allá con la char de Gaulle. Yo conozco a plenitud la situación que se vive en el transporte allí. Conozco con toda propiedad las vicisitudes que a veces sufren los pasajeros, que tienen que trasladarse desde Santo Domingo Norte a Santo Domingo Este hasta el destino que tiene este que es el Puente Juan Carlos. Este nuevo corredor Charles supone una transformación de gran envergadura que implicará no solo una mejora sustancial para los usuarios, sino que también impactará en los vecinos y comerciantes localizados en el ámbito de influencia de este proyecto. Tendrá 17 kilómetros de longitud, 69 paradas, 94 unidades de modernos autobuses y estará conectado con el sistema integrado de transporte público de metro y teleférico y de los corredores de la ONSA. Además, en el marco del proceso de reforma, acorde a lo establecido en la Ley 63.17, los operadores inician una reestructuración que les hará pasar de ser un sindicato a una empresa, constando en documentación legal constitutiva que compone la misma como resultado de fusionar seis operadores que ahora corresponden a su nueva estructura organizacional empresarial bajo un modelo de consorcio. Nuestro presidente Luis Abinader, a través de su propuesta de transformación del transporte, sigue materializando el cambio y en tan poco tiempo ya son tres los corredores puestos en operación con una actuación inclusiva en la que no solo está pensando en el buen trato a los usuarios, sino también en la dignificación de los choferes que con este corredor experimentan un cambio de vida con mejores condiciones de trabajo. Esta transformación y este cambio se está viviendo de manera integral. Al término de esta primera gestión de gobierno, nosotros estaremos sacando de la República Dominicana, sacando del caótico tránsito que tenemos en la ciudad, más de 10.000 mil vehículos obsoletos, contaminantes, de muchos riesgos y estaremos eficientizando todo un sistema integral de transporte colectivo. Yo le voy a decir al señor Presidente que no des ni un paso atrás con ese cambio ...que él prometió y hoy lo está cumpliendo. Este corredor con un transporte rápido, confortable y con tecnología de vanguardia... ...que está llamado a cambiar la articulación de la ciudad... ...acercando barrios densamente poblados a equipamientos de primer orden... ...y procurando un mayor atractivo al tejido comercial local... ...a la oferta turística de la ciudad y contribuyendo al gran potencial económico de Santo Domingo. Con este tercer corredor de transporte público que se está implementando, se transforma el eje de las chaldes de Gol con un nuevo servicio de calidad. Yo sé la realidad que se vive allí. ¿Por qué? Porque yo fui un usuario de ese corredor por muchos años, por muchos años. Sé la situación que teníamos a veces que atravesar cuando los carros decían solamente que llegaban hasta precisamente hasta el cruce de Sabana Perdida. Luego estos carros lo extendieron hasta el 9, hasta el 9 de la carretera Mella. Todo ese proceso de transformación y cambio, yo lo he tenido que vivir. La incorporación de rutas de guaguas que salen de los huaricanos hasta llegar al puente Juan Carlos y demás. Yo las conozco todas. Tengo la propiedad y la experiencia vivida de qué es el servicio de transporte en esta zona. He vivido los procesos de aumento que todos hemos tenido que aceptar en esa zona. Como todo proceso de cambio y transformación, nosotros tuvimos una experiencia que fue cuando se inició la construcción del metro de Santo Domingo. Para todos nosotros, eso fue un dolor de cabeza, tener que soportar que gran parte de la vía estuvo destruida para llevar a cabo la construcción del metro. Hoy en día, todos los municipios de Santo Domingo Norte y el Distrito Nacional disfrutan el servicio que ofrece el metro de Santo Domingo. Hago este paralelismo porque quisiera poner entre ustedes que tal vez lo que hoy muchos se oponen, mañana se van a sentir satisfechos con lo que es el servicio de transporte de los autobuses, señores. Con lo que es ese servicio de transporte de autobuses que ofrece ahora ese nuevo corredor, señores. Es un proceso que muchos hoy en día van a protestar, pero mañana van a tener que aceptar y ver cómo bueno y válido lo que ha sido este proceso de cambio y transformación en el transporte. Con estos corredores que ahora le toca a una conexión desde Santo Domingo Oeste, Norte y Este. Estamos hablando de un corredor que va a recorrer los tres principales municipios que tiene el gran Santo Domingo, señores. Señores, estamos hablando con ustedes, con una flotilla de 94 autobuses, con capacidad para 90 pasajeros y 69 parados. Precisamente, señores, se estarán incorporando allí unos 66 choferes mayores de 65 años y 14 por limitaciones de salud. ¿Ustedes saben qué van, a, qué van a recibir como beneficio? Van a poder recibir pensiones. Señores, 66 choferes mayores de 65 años y 14 por limitaciones de salud. Van a poder recibir pensiones, señores. Fíjense de qué manera se cambia de esos carros viejos destartalados que teníamos que vivir nosotros en esa vía, por autobuses diferentes, confortables, con aires, rampa para personas con discapacidad y demás. Yo creo, señores, que en la vida no podemos nosotros ponernos a todo, no podemos estar en contra de todo, no. Que hay que permitir que los procesos se lleven a cabo. Que las transformaciones ocurran, señores. Óiganme, no es una cuestión de que yo debo estar en contra de todo lo que se haga. No, hay cosas que son positivas, que los usuarios del transporte van a valorar, y más en el caso de Santo Domingo Norte, que está donde es principal fuente de operación, señores. Y ni decir esos que van a trasladarse de Santo Domingo Oeste al Este, señores. Recorriendo tres municipios del Gran Santo Domingo por un solo pasaje. ¿Qué condiciones? Con la tarjeta que se aborde ese autobús, se podrá también abordar el metro de Santo Domingo y el teleférico. Quiero hacerle la idea para que entiendan lo que esto significa. Lejos de esas protestas y esos reclamos que tienen algunos grupos opuestos al avance, entiendan cómo va a beneficiar esto al resto de la población, señores. Lo que va a significar esto para gran parte de la población vamos a entender y a ver que la sociedad debe avanzar.